Vale, vale, vamos por arriba, enemigo derribado, recargando, anda ido. Vale. Uy. Y me lo bueno, mató. Toma. Vale, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Vale, me falta el, el esto, eh. Me falta la devotion, tío. Aquí hay más. Aquí hay munición pesada. ¿no? el amor es lo mejor claro tío no pasa que no todo el mundo lo tiene ni lo entiende sabes tío? y no entienden que tampoco entienden que yo respeto a sara sabes y, y jamás diría algo que que estuviese mal sabes porque aquí estamos hablando de amor no estamos hablando de de sexo o de movidas sabes entonces es complicado pero bueno es lo que le dije ayer a ella. Digo, si me tengo que quedar solo contigo y con Ryu y con Mario y con tal, pues mira, nos quedaremos unos cuatro y ya está. Qué bueno que alguien te quiera. Sí, tío. Gracias por ese comentario, tío. La verdad es que sí, tengo mucha suerte, Ryu. No te voy a engañar. Tengo muchísima suerte de haber encontrado a Sara. Bueno, me encontré ya a mí, ¿sabes? Pero... Y me encontró por aquí. O sea que... La verdad es que sí, loco. Tengo mucha suerte. Cada día lo pienso y... Y es la hostia. La verdad. Ah, jaboquino, y si tú estás, también me alegro, tío. Eh, voy un momento abajo, tío. A ver si. o encuentro. Mira, más energía, sí. Va a estar complicado, eh, encontrarlo, tío. Se ve que Havoc sale mucho, pero... Pues esto no. ¿Ves? Salen mucho los Havocs, tío. Pues la Devotion ya es otra historia, eh. Es otra historieta, tú. Uh, Animation. Esto es otra historieta, hermano. Ya, chavales, estoy buscando el Devotion, tío. Un dropazo ahí... Nada, nada, hombre. Aquí hay gente, ¿verdad? Se este lo lleva. Creo, creo que lo lleva él, ¿eh? Creo que se este lo lleva, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cuál de todos los clones? Voy a parar a recargar los escudos. No. Que duro vais, tío. Está ahí. ¿Me rusea o no? Sí, me rusea. Estoy jodido. Es que el del tejadillo, tío, es un pesado, ¿eh? Tengo que ir a por él. Otra. A ver si le puedo aguantar, tío. Ay, ven, ven. ponte aquí, ponte aquí. Y yo aquí parado. Tienes suerte de que me caiga a pie. Estás esperando una y solo estoy recajando no había llegado mi hora. Eh. Toma. ¿Tienes? Vale. Uf, tengo que luchar ese pavo, tío. Lo me han dejado. Y aún queda uno, ¿verdad? Es que no, no lo sé. No, creo que ya está, ¿no? Sí, llevas el devotion. Máquina. Lo sabía, ¿eh? ¿Cuánto escuchas esas balas, tío? Uh -huh. Lo tenemos, lo tenemos Cálmate, cálmate, no me hagas, no me hagas que te dé, por favor Cálmate, cálmate ah, Que te calmes Yo no te voy a dar, tío Vale, vale, lo tenemos Y la vida en balas, ¿eh? La vida en balas, chaval, se viene Vámonos Ha sido clave, ¿eh? Ha sido clave reventar ese jambo Mira a ver si te, si te ve tal Vale, vale, voy bien, voy bien muchas oh. gracias Toda, toda la que me puedas dar Me va a venir bien Ese es el Devotion de LOL, de yo de siempre fallo todo con esa <risa> wea <risa> Oh es oh, yes. Vamos a ganar esto Vamos a ganar Pilla, pilla Igual me he pasado con la pala sé, eh, Pero me da igual, tío Así puedo spamear con Con Con con toda la facilidad del mundo oh, menos mal porque me va petadísimo ese pueblo, tío me va fatal, tío menos mal que hemos esa pelea a lo que quiero son más piñitas, tío vale, no me queda más, ¿no? perfecto bueno, llevo la hostia en balas, ¿eh? ¿sí? llevo la vida en balas vale, voy para allá Voy aquí. ¿Alguien ha pasado por aquí? Ya. Atención. El aquiraria está guapa, ¿eh? encima. ¿Ya estamos dentro del anillo? Vaya, ahora que me apetecía... Coger. ¿Alguien ha pasado por aquí? Sí, vamos a esperar, tú para Espera que se cierre y ya está. Ya por el siguiente, ¿eh? vale, voy a tirar un stack de esto. Vamos a pillar más, más piñitas. Esto no sé si lo queréis. No cargador de eso. Aquí hay un casco, aquí hay un cerrojo para escopeta, nivel 3. Uh... Aquí, aquí hay una speedfire. No, no, no. ¿Dónde? Campeón eliminado. Ahí fuera hay alguien estrella! ¡Granada de la Termita! ¡Granada Termita! ¡Granada Termita! ¡Granada Termita! ¡Granada Vale. Vale, no han podido levantar. Uno abajo. Está aquí arriba, está aquí arriba. abajo ¡Oh! han caído vale, vale Uf, que miedo me da no el craver ese, tú vale, ya hemos reventado uno, eh ya de momento estamos cumpliendo el reto a ver, piñas, piñas no, no me las quites no me las quites ah, esto no vale esto sí. bueno macho, como roban loot estos, eh. Madre mía, tú, dejadme algo, tú. ¿Quién queda? Queda aquí dentro. ¿Ya están? han dos solo? Ya tres, ¿no? Vámonos. De supervivencia, mola. Eyección yeah. de asiento. Vamos muy bien. Solo quedan dos pelotones en el premio. Lleva seis. Y este lleva cinco. No oh. por mucho tiempo, tío. No sé si ponérmela por tres, tío. ¿A cuántos segundos tienes tu habilidad. Eh, no lo sé. Eh, ¿cuál, ¿Cuál te refieres? ¿La de la Q o la de la Z? Creo que solo cada 3 segundos, la de la Q o 4, no estoy seguro. Vamos a probar. Dos segundos, creo. Habría que pillar esa altura, tío. Tenemos que ir ahí, eh. Y de ahí oteamos todo, chaval. Entra. Oh. route de gratis. A este le va a ir bien. Y al también. Todo vuestro. Que venga el de Lombo, tío. Joder. Cargando escudos. Vamos, vamos. Recargando mis escudos. Solo Tienes que pillar esto, hermano. Tío, como tiene tanta punter esa peña. Vale, se está moviendo. Ahí. Lazando electroestrella. Electroestrella. El anillo está a la vuelta de la esquina y tenemos 30 Acá se le va a venir bien, tío. Recargando. Solo quedamos nosotros dos. Diez segundos hasta que se cierre la línea. No, cierra. No, mal que todo se toca, tío. Voy a parar a los rápido, rápido, rápido, rápido. Vámonos, vámonos. Pobre, por Dios que sea uno, tío, que está escondido, eh. Por favor. Aquí, aquí, haber aquí, ronda cinco, empieza la cuenta atrás del anillo. Le veo, está, hasta... ah, no, Odín, confío en ti. Vale, allí hay una venada. Vas a estar por arriba, loco, toma. Uy. ¡Lol! ¡Lol! ¡Sube, gordo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sube? Oh, ¡Mira tú. ¿Estará aquí dentro? ¡Uy! En el túnel, ¿no? ¿O qué? El túnel... GG! ¡Sí, bueno, G! ¡Vámonos! Era uno solo, lo sabía, tío. Sabía que era uno solo, tío. ¡GG! ¡Vámonos! <risa> ¡Está la subo! Oh, ¿Cuánto daño he hecho? ¡821, chaval! ¡Vámonos! Segunda win de directo. Pues nada, dedicada a mi lobita. Dedicada a Bloody y dedicada a Ryu, tío. Gracias por quedarte, tío. De verdad. Esta Win también va dedicada para ti. Muchas gracias, tío. G motherfucking G. De nada, bro. <ríe>